¿Qué es lo que sucede cuando el coronavirus, el SARS-CoV-2, infecta nuestras células? Vamos a recordar un poco el ciclo infeccioso. El coronavirus tiene, como hemos visto, distintas proteínas en su superficie, que las hemos representado con los cuatro colores rojo, azul, verde y amarillo. Si nos vamos al detalle, os recuerdo que la proteína roja es la famosa proteína S, spike, espícula, es la llave realmente que se introduce en la cerradura de nuestras células, que es una proteína también roja, ¿veis? Y esto hace que se pueda abrir perfectamente y entrar en el interior de nuestras células infectándolas. Y esto sucede habitualmente por la vía respiratoria. ¿Qué es lo que sucede dentro de esta célula? Bueno, pues por un lado, eh, nuestra célula va a intentar deshacerse de, del virus y una serie de sustancias van a intentar digerirlo. Por otro lado, el virus va a llegar al interior, aquí lo tenemos en grande y no solo es lo que está en su exterior, las proteínas de los cuatro colores que ya hemos visto, sino que tiene en su interior el mensajero y el ARN mensajero, que es el material genético de este virus, tiene trocitos que dan la información de la proteína azul, de la proteína roja, de la proteína verde y de la proteína amarilla, exactamente igual que los tenemos en el virus. ¿Qué pasa con este mensajero dentro de nuestras células? Pues este mensajero utiliza una maquinaria de nuestras células que están en el citoplasma, que son los ribosomas y que son una, tiene unas estructuras que cambian el lenguaje, traducen el lenguaje de este lenguaje genético al lenguaje de proteínas. Imaginaros este túnel de traducción y entra el RNA y lo primero que entra es el mensaje azul. Pues se pone en marcha la síntesis de las proteínas azules. Sigue con el mensaje amarillo, pues se pone en marcha la síntesis de las proteínas amarillas del virus. Sigue con el mensaje verde, pues se pone en marcha la síntesis de las proteínas verdes del virus. Y finalmente pasa el mensaje rojo, así que se, po se pone en marcha las proteínas rojas del virus. Ahora ya tenemos las cuatro proteínas, pues estas se acoplan en un trozo de nuestra propia membrana de la célula y luego el RNA mensajero, se copia, se hace copia dentro de nuestras células y también se inserta. Así que aquí tendríamos una nueva partícula del virus que saldría de la célula a infectar nuevas células alrededor. ¿Y esto es todo? Pues no, porque hemos visto que se troceaba el virus, se le troceaban las proteínas, y estos trozos, estos trozos que tenemos aquí, ¿qué pasa con ellos? Pues estos trozos se van a intentar acoplar a proteínas de nuestra superficie. Algunos no acoplan, como este, por ejemplo. Este acoplaría, pero igual un poco mal, pero aún así podría valernos. Y aquí tendríamos otros trocitos de todos los colores de las proteínas acoplándose a nuestro sistema inmunitario y enseñándolos. Entonces, aparte de producirse virus enteros, nuestras células ponen en su superficie las señales de aviso de que tenemos una infección. Y estas señales, os recuerdo, van a ir para las células T cooperadoras, que son las que ven qué es lo que está pasando y en última instancia pueden activar a linfocitos B y a linfocitos asesinos para que hagan dos cosas, o bien los asesinos matarían las células infectadas y las B, os recuerdo, producirían anticuerpos frente al virus, frente a las proteínas rojas, frente a las proteínas amarillas, frente a las proteínas verdes y por último frente a las proteínas azules todas las proteínas de ese virus ahora tenemos anticuerpos específicos para usarlos. ¿Cuál es el objetivo final? bloquear el virus porque os recuerdo si ahora con este anticuerpo rojo yo uno la proteína roja ahora este virus ya no puede entrar más en nuestras células ha quedado bloqueado y esto se llama en medicina en inmunología se llama neutralizado como cuando neutralizamos a alguien por la calle pues esto es neutralizar a un virus